Bienvenidos un día más a Onyad TV. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre Facebook Ads. Si todavía no estáis usando esta herramienta os recomiendo encarecidamente que lo hagáis porque es una fuente increíble de tráfico y de leads que puede ser perfecta para impulsar tu negocio. Y por eso te voy a dar unos trucos de optimización para que tengas tus campañas perfectas. ¡Comenzamos! Can crash. En primer lugar, lo que vas a necesitar es tener tu cuenta muy bien estructurada. Para eso te recomiendo que, por ejemplo, si vas a utilizar los diferentes canales que te da Facebook Ads, los separes en diferentes grupos de anuncios. ¿Qué quiero decir con esto? A través de la plataforma Facebook Ads podemos hacer anuncios en Facebook, Facebook Stories, Instagram e Instagram Stories. Lo mejor es que separes en diferentes grupos de anuncios estos canales, ya que sus resultados y la manera de trabajar es diferente y de esta forma vas a poder optimizar tus campañas mucho mejor. Y hablando de ubicaciones, ojo cuidado, porque cuando estás creando tu grupo de anuncios hay diferentes ubicaciones que puedes elegir y dentro de Facebook tenemos un montón de sitios en los que pueden aparecer nuestros anuncios, como son el feed de noticias, es decir, cuando estás navegando los contenidos que van saliendo en tu feed, también está la columna derecha, aquí en pequeñito, los artículos instantáneos y tenemos que tener mucho cuidado porque no todos los sitios dan los mismos resultados. ¿Cuál es mi recomendación personal? Que utilicéis simplemente lo que es el feed de noticias. En mi experiencia, la columna derecha da muy malos resultados y, sobre todo, no utilicéis Audience Network. ¿Qué es esto? Estos son sitios donde aparecen los anuncios de Facebook pero que no están dentro de la propia red social, no sabemos muy bien dónde pueden aparecer y normalmente dan unos resultados pésimos. En tercer lugar, puedes trabajar con diferentes objetivos. Según lo que quieras conseguir con tu campaña, vas a tener que elegir uno u otro. No te centres en solamente ir a captar leads o ir a captar tráfico, sino que hay un montón de objetivos que podemos elegir y tenemos que ver cuáles son aquellos que mejor funcionan para nuestro negocio. Mi recomendación es que si estás empezando en esto, o si dispones de presupuesto para testear, que hagas dos campañas exactamente iguales, pero que vayan a diferentes objetivos, por ejemplo, uno centrado en conversiones y el otro en tráfico. Y que compares resultados, porque vas a ver que los resultados que da cada campaña van a ser muy diferentes. De esta manera vas a encontrar aquella que mejor se adapte a tu negocio. Te animo a que te estés con tus audiencias. No te centres solamente en una, sino que Facebook nos da un montón de posibilidades con las que trabajar. Dicho esto, te animo a que visites el vídeo que te dejo aquí abajo donde hablo de las mejores audiencias de Facebook. No te lo pierdas. ¡Hey! Conviértete en un experto en marketing digital con el curso gratuito de Oniad. ¡Inscríbete ya! Podemos utilizar audiencias como son los lookalikes, las audiencias personalizadas, las listas de clientes... Ve un pasito más allá y testea con tus campañas para ver qué es lo que te funciona mejor. En definitiva, lo más importante en Facebook Ads es que tengas una buena estructura de cuentas que te permita testear y optimizar tus campañas fácilmente. Como tip final te recomiendo que utilices varias creatividades en cada uno de tus grupos de anuncios. De esta manera verás cuáles son las que funcionan mejor y podrás ir encaminando tus mensajes hacia eso. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado útil. No os olvidéis de suscribiros, la manita arriba y si tenéis alguna duda o algo que aportar, dejadmelo en comentarios. ¡Hasta luego!